¿Qué tal? Estimados amigos, saludos cordiales Es un verdadero placer y honor estar de nuevo en vivo aquí Desde la mitad del mundo, muchísimas gracias a toda América Latina que nos está siguiendo De manera presencial y después de manera grabada Pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Algo que realmente no quiero que te tome mucho tiempo en, en, en, en hacerlo Así que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a trabajar con trazados dentro de Photoshop pero a otro nivel y así que ya me he adelantado al trabajo. Y aquí tengo ya prácticamente mi, mi palabra tipeada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Pues, trabajar letra por letra para ver grandes resultados. Así que, lo que he hecho es duplicar la capa y poner control J y quedarme ya con la letra G en este momento. Pues, en este momento, sobre la letra G, voy a dar clic derecho. Y voy a ubicar esta opción que dice crear trazado de trabajo. Al hacerlo así, si nos fijamos muy bien, voy a hacer un zoom en la letra, ya tengo el trazado. Voy a ocultar la capa de texto y voy a crear una nueva capa para colocar el efecto sobre la nueva capa donde está ese trazado. Pues ese efecto está aquí en filtro, eh, interpretar y tenemos árbol. Esto está puesto desde la versión 2015 y es una verdadera maravilla. Obviamente depende mucho del tamaño del documento para que se despliegue rápido la información. Asimismo, al dar clic en OK, eh, no se demore bastante. Pues esperemos que se cargue. Unos segunditos. Y ya lo que tenemos ahí es este efecto. Pues, ¿qué tenemos aquí? Pues grandes cosas. Podemos eh, cargar algunos preestablecidos. No solamente este tipo de imagen, sino otras más. Pero donde dice eh, área de tipo base, tenemos uf, realmente el jardín del Edén en árboles. Pero me he quedado con todo porque realmente me gusta muchísimo para explicarlo bastante sencillo. Ahora, por falta de tiempo, pues no te voy a explicar cómo funciona esto, pero simplemente tienes que investigar para que veas la dirección de la luz, eh, la cantidad de, de, de niveles, el tamaño de las hojas, de las ramas, todo lo tienes aquí y acá abajo ni se diga. Simplemente clic en OK. Automáticamente esperamos que se cargue y sobre el trazado tenemos ese árbol esperamos un poco y bueno ahí lo tenemos perfecto muy bien para quitar el trazado o para ocultarlo nos vamos al panel de trazados y damos un clic en el área gris voy a repetir lo mismo con la letra A que ahora tengo previamente tipiada. recuerda sobre la letra o sobre la palabra das clic derecho y buscas la opción que dice crear trazado de trabajo ocultamos la capa creamos una capa nueva y en la parte superior aplicamos el último filtro que viene a ser el árbol esperamos un poco obviamente ya sabemos lo que va a pasar eso es lo bueno pero también puedes cambiar de árbol ¿eh? y realmente te va a quedar espectacular pero la idea es esa sobre un trazado de trabajo una capa tenemos el efecto muy bien Ahora, bueno, como los pasos son repetitivos, ya he adelantado yo el resto de trabajos que lo tenía ya previamente listo y lo tenemos ahí. Y como para darle un toque de diseño, para mejorarlo un poco más, pues he creado un fondo con una textura y he colocado ya en una capa anterior un efecto que tiene bisel y relieve y que tiene una sombra paralela para darle un poco más de fuerza y de profundidad a nuestro diseño pero para rematarla y quedarle bien y terminar esta charla en vivo donde dice relleno la voy a colocar en cero para que me dé otro aspecto bastante personalizado muy bien, pocos resultados grandes pasos, espero que te haya gustado y lo puedas compartir con toda la comunidad de creativos mira que esto no fue nada complicado pero sí bastante creativo y al respecto quería invitarte para que me sigas en todas las redes sociales, actives la campanita estamos en Facebook y en todo lo que tú alcanzas a ver ahí así que mío, nos estaremos viendo en una próxima sesión y también tomando este, en cuenta que desde hoy en la tarde empiezo en la ciudad de Quito con estos talleres todo el mes de junio y julio lo estamos programando con talleres de capacitación súper, hiper, recontra que profesionales para que puedas ser un mejor profesional y bueno, nos estaremos viendo en una muy, muy, muy, muy pronta señal Seguiremos algo con más de Photoshop, haciendo cosas locas y también con Illustrator. Muchísimas gracias y nos vemos en vivo muy pronto.